Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí, como no. No podía seguir grabando desde aquí. Sin, no es que no me guste, sino que siempre sea el mismo ángulo. Y quisiera cambiar y tiene más ángulos de grabación. Por eso me estoy haciendo un trípode. Que creo que si me pongo ese cálculo me sale más caro que comprarme uno. En fin. Entonces, enseñ, enseñaré todas las piezas ahora. Que con lo que voy a armar, si voy a armar dos, uno que va sobre la mesa y otro que va agarrado a ella. entonces aquí están todas las piezas algunos no están todavía limpiadas del todo lo cual pues ya se la hora otra ya la he limpiado y arreglado los pequeños hilos que tenían de más porque esto lleva dos semanas y no sé pero porque no, no me decidía si comprar otro nido del tamaño que es BAM o no y eso pasé todo esto más aparte de todo eso me está en un poco de goma eva tengo este color no tengo otro a ponerlo en esta superficie aquí para que no resbale porque me he fijado cuando lo estaba probando se rebalaba de la superficie aquí tengo los tornillos son m3 toda la tornillería que se usa aquí por eso era porque me he da... dado cuando compraba muy pocas me costaba mucho y compraba por mucho no, no, no pensé si me saliera la cuenta las tuercas y los tornillos porque son tan algo eh, ocupando tan poco espacio como aquí que solamente se va a comer ese espacio más el que ocupe entrar aquí la tuerca y hacer el giro ah, la, las arandelas son para ponerlo entre estas eh, eh, partes para unión para que se más fricción y no sea tan engorroso moverlo y se vaya desgastando los plásticos porque es tan largo porque esto lleva un mecanismo para su cierre su cierre y apertura que va con, esta, con esto que aquí está ya limpiado este, yo lo hice primero, estaba probando entonces aquí meto el tornillo lo cierro si hay una rosca sí, una forma para que la rosca entre con esto lo cierro para que no esté saliendo y entrando va aquí adentro, por aquí pasa el tornillo y aquí en la unión más problema, va la tuerca entonces, aquí, por eso el, el largo del tornillo para que puedas recorrer toda esta distancia. Y poder abrir y cerrar este uh, espacio. Entonces. Como pues, se sigue diciendo. Aquí arriba. Tengo todo uno. Tengo para el mal. Uno para esta cámara. Es este decir. celular. Y otro para montarlo encima de la mesa. Que este yo no lo gozo mucho. Pero ya que cometí ya que el error. Cuando estaba imprimiendo. Te imprimí, estas, estas piezas no las imprimí todas juntas. Es decir. Todas las piezas están en como quien dice sola, porque no tengo conocimiento, pero no tanto de impresión. Y yo puedo estar haciéndolo rápido en un momento. Imprimir estas dos piezas primero, y me, me fijé después que eran las dos piezas, eran iguales. Y después imprimí esta, y como dije, ya voy a hacer dos, y yo el otro se regalo a mi hermana, o lo pongo por ahí por ahí cuando lo necesite. Imprimir la, la otra pieza. Así que tengo todo en la mesa, la turnillería, y ahora voy a hacer un tenlas de limpiando todo. Ah, por cierto. porque es uso otro y metálica? Es decir, en, en este pase, porque... si voy a poner debajo el enlace de donde saqué este brazo. Imprimí todas estas, que son tornillos. Enfoca. Que son tornillos que lleva. Pero me me estaban saliendo mal. Me puse a tocar los ajustes. Y ya cuando iba por el tercero dije... De, de a, ampliar la pasión horizontal de mi impresora. Por aquí estaré, estaré poniendo una foto de ella. Mm, entonces, también las arandelas, si no, no no entran, yo dije, yo no soy muy, muy de pieza mecánica, así hacemos pieza mecánica para la impresión y todo eso. Así que yo dije, no hago piezas mecánicas, compro todo el que hay tornillos que eso yo sí lo conozco muy bien, y lo hago todo con eso. Ahora a continuación. Limpiaré las piezas que me faltan, como esa, esa y estas, alguna otra Y cortaré los que tengan que cortar de estos, los que tengan que dejar largo también los dejaré para ponerlo. Y después de tardar, vendré y empezaré a montarlo todo, todo Esto es porque me iba a hacer, es decir, no me imprimí los soportes Es decir, los extensores, perdón, no los soportes, los extensores no, no los imprimí Porque con esto iba a ser como una adaptación, es decir, esto ya es una adaptación de En el kit es decir, En la página web Viene un Este es, creo que es macho y macho Viene macho, macho Macho hembra Entonces yo cogí uno, uno de ellos Los recorté a la mitad Con un programa de edición Y hice esta parte de atrás Para que entre En, en este tubo Es un tubo de escoba Eso un Hueco por dentro entonces lo hice para que entre. Pero me di cuenta que imprimiendo esto, yo estaba casi la misma cantidad de filamentos que imprimiendo uno de estos. Y yo dije: para el espacio que me da tomando, todo este, todo este troncho, hacerlo, cortar esto, o solamente usar un pedacito así para que valga esto. Y dije: imprimo estas piezas. Cuando hice una más grande de aquí, las recorto si corto el tubo no de cámara corto el tubo al espacio que quiera imprimo los extensores y lo uso que es más más barato que hacer uno de estos también porque como dije al principio no sé muy bueno y aquí si no se apriesa no se apresa mucho sí está en la cámara aquí ah, ok no tengo Quedó mal se le dio wallping Walping no cracking es cuando la pieza se rompen. Este Walping sí, porque mi impresora está es al aire, no es cerrada. Le, le a la pieza se calentó más aquí en el centro y menos hacia el lado. y se despegó. Entonces Le, le dio Walping y quedó así. No sé si este lado está bien porque este lembra, ¿No? pero aquí va una tuerca que debe agarrar aquí para poder apretar de este lado. No es si intentando, es si arreglando esto. Para que la tuerca entiaga de ahí, pueda funcionar Si no, tendré que ponerlo en el sajón de las cosas que tengo que romper Para cuando me decida empezar a reutilizar materiales Bueno, recogí todo lo que me faltaba Aquí me pasa volando y no pierdo a nadie que está cortado, lo excedente Es un desperdicio, sí Pero no quiero estar comprándome tonillo de edad, de y, de y tener mucho excedente Yo dejo esto para cuando necesite en un futuro usarlo entonces empecemos a armar es decir, la estructura y todo eso necesito el taladro mi taladro, está por la marca, no me patrocinan así que yo no lo doy patrocino a ellos patrocinio, sí, sí, me hizo. entonces, necesito pasarle a todo esto, un poco porque me di cuenta que es tan duro. ahora, POTOTAILLAF porque okay, va eso va porque estoy montando algo da enlace voy a hacer a muerte me di cuenta del problema que tenía que son que esto mide algo 72 y el espacio que tengo aquí para ponerlo me tiene que quedar así entonces tuve que cortar un pedacito a los niño para que me queden Como no me llevé Esto, lo corté del tamaño de la cabeza Que son Creo que 8 7, 7, bueno 8 si El tamaño de la cabeza le quité un excedente y ahora otra vez al malo Todo Como puede ver, paso tiempo Fui por el café, porque tengo Problemas, cosas salieron mal los tenis se dañaron y también voy a. un ejemplo no esto. Se corrió, se trancó, se dañó. Yo te forzalo para soltarlo, pero me la ayuda. Bueno, llegó algo del sol, arreglé esta pieza, me faltaba también limpiarla, por eso tuve que pararla otra vez. Ahora, puse la turca en su sitio, Ay, entró mal otra vez. Un taladro. Trabajo más rosca. Sacamos. Vamos a poner aquí. Que toda la rosca me quede mal. Lo puse así. Nice, novela También llegó la luz del sol. Carajo. Que sí, si cogió pique, cogió mucho pique, por eso estoy así. Un poquito. Perdido. Ahora no quiere entrar. Ahora no quiere entrar. Ahora no quiere entrar. Me, me, me, me, me está dando, me está dando. Ya la entré. Vamos a poner esto aquí. Arandela Queda para el mismo lado Si sí, para el mismo lado quedan las tuercas Una manía Más Entra a rosca, lo que no me gusta Debía entrar ¿Cómo se dice? Liso No como está entrando ahora Cuando yo quiero apretar, que la rosca entre, que la rosca entre porque está afuera. Bueno, está bien así. Sí, está bien. Se si aprieto, se queda. Aprieto, aprieto, muevo, aprieto. Bien. Ahora perdí, un, 2, 3, imprime 4. Imprime 4. Y se perdió una. Tengo que encontrarla. Vengo ahora. Ok. Le encontré. Se metió en... Se, como puse todas las piezas en la silla. Se cayó por detrás de la silla. Estaba ahí. Por ahí aparece una foto. Del espacio donde se, donde se fue. Entonces, lo que estoy haciendo es haciendo un poco más el hoyo. Lo estaba haciendo con el taladro, pero no tengo una broca lo suficientemente... Grande para hacerlo. Así que vamos a hacer la mano. Entonces la última tuercas, aquí, le di calorcito con esto Y fui dando calor. Entonces después cogí la línea y la entré y la introduje es decir y se y hacia allá. Y para que no se deformara tanto, metí esto y lo apreté un poco. ¿Me quemo un poco la mano? Sí. Entonces, así debe quedar para agarrarlo y que agarre hacia allá. Vamos a meter el último. Ay. Siempre en un video se me tiene que caer algo. También entra, entra como arroz, entra lo que no me gusta, pero el momento que agarre. Tendría que este cambiarlo por uno más largo. Surgió el problema? Lo intenté mucho tiempo. A la hora, mucho tiempo lo intenté. ¿Qué hice? Me cargué el pedazo de la rosca que tenía problema. No tengo, como se dice, un macho, eh, una Una terraja. Macho, es eh, decir, una terraja hembra para arreglar la rosca, así que me la caldo. Problema resuelto. Ahora termina de al malo. Debería cortar un poco más, pero. Lo puse al revés Bueno Solamente saca un... Bueno depende Porque si lo pongo allá arriba Esto Irá agarrado ahí Y esto iría así más o menos Bueno claro, así derecho Y grabaría así como estoy grabando ahora Lo de arriba claro, puedes ponerlo así ponerlo así Me quedarían unas una tomas más chulas Ahora voy a hacer un broma más general para que lo vean Creo Que no esto es más fácil Porque si hay ya Nada más que entre aquí Creo que no, no entraba así Así si no está en el medio ahí se estuve probando creo que ahí queda bien porque el celular el para este celular me que se usa use esta pieza que no sé si le queda muy corto en este si okay, okay. sí la pieza tiene este este pedazo más grande yo la está poniendo así no va porque tiene que hacer clip ahora sí está y esta va en esta base Así te pondría así Lo sacas de aquí Lo cambias Lo pones aquí Y estaría así Ahora hay otras tomas Para mejor no, gracia También Me he dado cuenta que Como yo lo estaba agarrando Es una sierra Yo estaba agarrando el tornillo Así Y lijando de este lado de la peor manera posible. porque, Porque si se ve. Vamos, enfoca. He dañado la... El hilo de la rosca. Lo he dañado. Ahora tengo que arreglarlo. O hacerle como dice al otro. Calgámbelo. Para que siga funcionando mejor. Y va con esta tuerquita. Con esta. Aquí. Y terminamos. Lo pego entero y después lo recolto. Bueno, cojo un pedacito. Me quedo exactamente. De mismo espacio que tengo que ponerlo. No tengo más. un el que anda por ahí. Que es la niña. Es de eso de la niña. a ah, si sí, digo la niña. Es mi mano. Pero como está el chiste de tu padre siempre te dicen mi niño. Pequeño. Nos hemos quedado con eso. De La niña. El niño. En fin, ya. Lo corté. También. Vamos a poner un poquito aquí. También ahí se ve. Demasiada luz. Entonces, con esto mismo, otro lado, agarro, lo espalzo, yo pego, nos pegó bien, ya se pegó, excelente. Entonces, tomo finales y adiós, eso fue todo.